Buenos días, buenos días, a todas. Eh, hoy les traigo súper noticias que les van a encantar porque se trata de una gran oportunidad por tiempo limitado. Sin embargo, quiero com eh, pues, eh, compartir con ustedes eh, la siguiente información. Eh, realmente tenemos muchísimos programas, ¿verdad? Para que usted comience en grande pues su negocio y sobre todo que aproveche de preguntar, aproveche de eh, saber más acerca de qué es lo que ofrecemos, cómo se trabaja, cuánto necesita para inscribirse, porque en realidad es fácil. Usted lo que tiene que hacer simple y sencillamente es planificar qué es lo que usted quiere obtener de cualquier servicio que usted comience a desarrollar. Realmente nosotros acá eh, tenemos muchísimo que ofrecerle, tenemos eh, una gran cantidad de oportunidades la cual usted puede tomarle esa ventaja que usted necesita como por ejemplo generar un ingreso eh, para qué va a ocupar ese ingreso y sobre todo de qué manera usted va a estar beneficiándose de lo que está haciendo como les digo el día de hoy son puras buenas noticias las que le traigo especialmente porque a veces cuando nos preguntan cuánto necesito para comenzar a vender eh, muchas veces eh, la persona eh, pierde el entusiasmo o el, o el impulso de hacerlo porque tal vez el, el monto para comenzar pues es bastante alto sin embargo hoy día les quiero eh, mostrar eh, dos de las nuevas oportunidades que tenemos pero por tiempo limitado así que eh, ojalá que muchas se conecten y ojalá que muchas vean este video más tarde porque así ustedes se van a dar cuenta, así que bueno, eh, el día de hoy tengo una oportunidad de inscribirse por 5 dólares, muchas personas están buscando esa oportunidad, inscribirse por poco dinero, sin embargo, tiene la oportunidad de inscribirse por 5 dólares, pero se requiere una compra mínima, así que las invito a que usted vea sus libros, trate la manera de eh, pues ver qué es lo que necesita, si necesita perfume, si necesita, este, um, cualquier, tipo, cual, si necesita cualquier tipo de de cuidado para el cuerpo, cuidado eh, para la piel, eh, pues maquillaje, ¿verdad? Muchas personas necesitan. Entonces, inscríbase con 5 dólares. Usted va a recibir a cambio de esos 5 dólares eh, un libro eh, que contiene lo que es la colección completa de productos, ¿verdad? Eh, este libro es válido por 6 meses, aquí usted va a encontrar toda la variedad de productos que se venden, eh, como por ejemplo cuidado de la piel, perfumería para niños, perfumería para adultos, usted va a encontrar maquillaje, bueno todo está en este libro, este es el catálogo semestral. También en este kit de 5 dólares usted va a encontrar su revista eh, mensual, verdad? esta es la que se conoce como Gold Magazine. Y aquí usted va a encontrar lo que es, eh, cuáles son los kits de ingreso oficialmente para cada mes. Usted aquí va a encontrar cuáles son los beneficios, cómo se gana, cuánto se gana, eh, qué necesito para calificarme. Usted va a encontrar muchísimas ofertas que son de uso exclusivo para usted como consultora así que estos 5 dólares le van a generar muchísimo beneficio otra cosa que usted va a recibir en este kit de 5 dólares es la revista de ofertas mensuales Aquí usted va a poder observar que tenemos todos los cosméticos en oferta. Tenemos también eh, todo eh, el inventario de fragancias en oferta, desodorantes, productos para bebé. Si usted es madre de familia y quiere en este momento pues, una fragancia para su bebé, denos una llamadita. Lo que usted tiene que hacer es simplemente ver cuál es la fragancia que le gusta. Eh, o algún body mist que le guste, acuérdese que ya estamos en lo que es la época primavera-verano, donde eh, pues eh, muchas personas hacen ejercicio, van a los parques, eh, o simplemente eh, les gusta eh, oler bien estando en casa, bueno pues ahí tiene algo que va a ser refrescante y aromático. Todas las fragancias para niños están en un super precio, así que como le digo, los 5 dólares que usted va a gastar, o va a invertir en pocas palabras, le va a generar lo que son, ¿verdad? Estos tres libros, usted va a poder eh, tomarle mucha ventaja porque si usted se los enseña a una amiga, eh, pues pueda que le encargue algo, alguna mamá eh, que quiera este, comprar, ¿verdad? Productos, ya sabe usted que esa es la persona a la cual se los va a mostrar. Entonces, ¿qué les parece? Estos cinco dólares eh, están... Pero fantástico porque usted le va a tomar muchísima ventaja. Pero también aparte de esos 5 dólares les traigo otra muy buena noticia. Por 25 dólares, escúchenme bien, por 25 dólares ustedes van a tener la oportunidad de inscribirse, van a poder tener este mismo material van a poder recibir 10 muestrecitas de productos, o sea, de perfumes, ¿verdad? Y van a recibir completamente gratis una fragancia kiwi, ¿verdad? Que esta está valorada en 45 dólares y trae lo que es la réplica pequeña. Ustedes van a, a, a recibir una caja igualita a esta. Esta es la que contiene la fragancia kiwi, tamaño regular. Y una réplica entonces esto es lo que se recibe por 25 dólares y saben que por tiempo limitado el envío está incluido así que usted va a poder gastar única y exclusivamente 25 dólares se está llevando una fragancia de 45 dólares o sea imagínense, le está sacando lo que es el 50 por ciento de ganancia a esa inversión que usted está haciendo aparte de eso quiero que sepa que contamos con muchos programas que la van a ayudar a desarrollar su, eh, su negocio así que tenemos líderes alrededor del país así que si usted vive en cualquier estado como maryland new york new jersey los ángeles usted va a poder eh, la vamos a poder eh, referir con esa líder porque hay muchas personas que prefieren estar con alguien conocido o cerca del lugar donde vive Así que sin embargo, esas son las, las, las, las, las oportunidades que tenemos. Pero también eh, quiero mostrarles a ustedes, mejor dicho, quiero compartirles a ustedes que eh, ya está disponible la forma en que usted misma se va a inscribir. Así que lo que tiene que hacer es, si usted sabe de alguien que, que ya vende o si usted no sabe de alguien que no vende, simplemente dígale, mándame tu link, yo me inscribo, porque al final del día el negocio es suyo, usted lo va a desarrollar a su manera, usted lo va a desarrollar eh, de acuerdo al tiempo que le quiera dedicar, pero ¿sabe que Si se anima a formar parte de este grupo, usted va a tener regalos semanales por rifas que hacemos, va a tener eh, regalos exclusivos porque tenemos un club exclusivo de consultoras y también tenemos eh, regalos dependiendo el monto de orden así que acá nosotros vamos a tratar la manera de que usted uno sea bienvenida dos que sea, esté dentro de un grupo dinámico tres que le guste lo que esté haciendo y sobre todo que le guste lo que está ganando. Aparte de eso, bueno, de esas dos noticias que le tenía, acuérdense, tenemos un kit de 5 dólares, ya se los mencioné, tenemos el kit de 25 dólares. Ahora, vamos a hablar de esta revista. Muchas personas, muchas personas no la revisan, no la conocen, no la leen, no preguntan. Vamos a hablar acerca de ella, ¿ok? Um, Hola Rocío, el kit de 21 ya trae envío incluido. No. Simple y sencillamente el kit de 25 dólares es el que trae el, kit, el envío incluido. Están en las letras chiquititas de las indicaciones, así que por favor tomen eso mucho en cuenta. Solamente el kit de 25 incluye envío. En los otros kits hay que pagar el envío. Y de eso vamos a hablar en este momento porque tenemos eh, otros kits que son los que re regularmente estamos trabajando y que este tenemos que ir promoviendo, ¿verdad? Hola, eh, señora Gaviota, eh, bienvenida, hola Helen, buenos días, hola Maggie, bienvenida. Entonces les quería mencionar que esta revista es específicamente lo que vamos a hablar el día de hoy porque muchas personas que se inscriben no la conocen, ¿ok? Así que bueno, vamos a, a hacer lo siguiente. Normalmente siempre les presento eh, diapositivas o fotos donde ustedes van guiándose acerca de lo que yo voy haciendo, sin embargo nosotros este, tenemos que manejar presentaciones de diferentes maneras como por ejemplo ser espontáneo, yo quiero que usted pregunte, yo quiero explicarle, entonces vamos a hacerlo más natural que usted pueda para que se identifique y no piense que esto es algo tan serio, al contrario, es algo que usted tiene que disfrutar hacer, ¿verdad? O sea, menos estrés y disfrutar lo que se hace. Una de las estrategias más importantes que tenemos para desarrollar un negocio es conocer lo que hacemos y si lo conocemos, lo vamos a poder explicar. Entonces, diciendo eso, vamos a comenzar. Si usted tuviera en esta oportunidad eh, una amiga que esté interesada, y no tenga eh, producto en su mano, y no tenga absolutamente nada, simple y sencillamente a usted. Si tiene este librito, aquí tiene el negocio, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Si, por ejemplo, alguien me dice, mira, Ana, ¿y, cuánto, y cuáles son los kits de ingresos? Mira, fíjate que tenemos tres. Tenemos el de 21, 35 y 49. ¿Y cómo son esos kits? Bueno, pues nos vamos a este librito y aquí van a encontrar lo que es el kit de 49. ¿Y, y más el envío cuánto es, Ana? Bueno, el envío son 9.99. ¿Y usted? Eh, paga 59.99 así de sencillo conociendo las cantidades conociendo dónde encontrar la información es fácil orientar a una persona eh, muchas veces eh, a veces dicen ah, yo me quiero inscribir pero este, ah, tengo una amiga que me va a inscribir entonces ah, recuerden las amigas se, se, se valoran se adoran se quieren pero no siempre saben todo así que siempre usted tiene una segunda opción de informarse antes de inscribirse, así que bueno, tiene que buscar el apoyo de esa persona que la va a guiar paso a paso en todo su negocio, así que si hablamos del segundo kit, el kit de 35 dólares ¿Y qué trae el kit de 35 dólares, Ana? Bueno, el kit de 35 dólares le trae dos fragancias, una página web, 10 muestrecitas, les trae un libro de colección de los seis meses y le trae Tres revistas de especiales del mes. ¿Cuáles son esas? Las revistas de especiales del mes. Por ejemplo, ahorita estamos eh, con las ventas de mayo. Esta es la revista de especiales. ¿Cuál es la revista de colección de seis meses? Ya saben que es este libro, el libro grueso, ¿verdad? El libro más grande. Entonces, ¿cuáles perfumes son los que me van a llegar? Bueno, pues ahí le cuento. Usted va a elegir. Tenemos para elegir la fragancia Caribe. Esta fragancia está valorada en $48 dólares. La puede recibir en su kit de 35. ¿Se imagina usted que al vender este perfume ya está recuperando esos 35 dólares? Tamaño regular, ¿verdad? Y usted lo recupera. Y también puede elegir una kiwi o puede elegir una bobby. El Bobby es el tamaño regular. Como usted puede ver, es el tamaño de 65 ml. Ok, entonces, si me dice, por ejemplo, me dice Helen, bueno Ana, yo me quiero inscribir, pero quiero dos caribes. ¿Lo puedo hacer? Sí, Helen, sí se puede inscribir y puede elegir dos caribes. Bueno, me puedo inscribir y puedo elegir dos perritos, porque así le decimos a Bobby, pues claro que sí, se puede inscribir con dos eh, con dos perritos. Así que esa es, la, esa es la ventaja de estos kits, porque aquí usted elige de estas eh, fragancias cuáles son las que les gustan entonces como les digo esta revista es la llave de todo lo que usted necesita para desarrollar este negocio mes a mes aquí se le va guiando de todo lo que se necesita aprender en el negocio sin embargo si hay personas que van a ver este video y no saben cómo funciona después de que compró el kit pues aquí les va esta información que es muy valiosa como por ejemplo la guía de los primeros 60 días ¿Por qué se los menciono? Porque ninguna persona va a ver resultados de la noche a la mañana. 60 días son exactamente dos meses. Entonces aquí en ese tiempo, si usted quiere hacer este negocio en serio, si usted quiere desarrollarlo de la manera más dinámica y más emprendedora posible, pues aquí es el reto es suyo. Como, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a hacer mi lista de contactos, porque esa es una de las estrategias de venta. Hacer una lista de contactos, tengo 20, necesito 20 catálogos, eh, bueno, voy a regar mis catálogos, voy a agarrar números y entonces ya armé mi venta. Eso forma parte de los 60 días. Segundo, al mismo tiempo de usted comenzar a formar su negocio o a las ventas usted puede tratar la manera de invitar personas, invitar amigas que formen parte de su propio club o de su propio equipo o de su propio grupo, como usted le quiera llamar. Aquí lo que se necesita es alguien que tenga el liderazgo en, en el sentido de aprender, compartir y enseñarle a su grupo a hacer lo mismo que yo. Entonces acá vamos a ver esos factores, estos 60 días van a determinar la destreza suya, eh, la seriedad suya, el compromiso suyo, para poder desarrollar este negocio tan grande como usted si lo quiera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí usted va a tener la oportunidad de ir creciendo paso a paso, va a tener la oportunidad de que otras crezcan a la par de usted y va a tener la gran oportunidad de ganar muchísimos premios. ¿Saben por qué? Porque cuando usted hace su venta, su grupo hace su venta, usted se califica, usted desarrolla a alguien, usted va acumulando puntos que la van a llevar a, a, a canjear grandes premios. Así que de eso más adelante vamos a hablar, pero hoy por hoy eso es todo lo que incluye lo que son los primeros 60 días. Esto es un reto personal, usted en 60 días pudiera estar generando sus primeros ingresos de más de $2,000 dólares en la medida que usted se comprometa a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entrenándose, asistiendo a los entrenamientos que hacemos semanales y sobre todo usted va a hacerlo leyendo los requisitos para que paso a paso usted misma lo vaya logrando. Así que bueno, vamos a continuar. Otra de las cosas que tiene que saber una persona que se inscribe es este programa, el programa de, sesen, de 360 este programa a todas las personas que son nuevas les va a servir de la siguiente manera esto les va a servir uno para entrenarse verdad y dos para ganar los primeros tres regalos así que mucha atención a mis queridas amigas y a mis queridas eh, contactos de esta página eh, ustedes van a poder encontrar los beneficios como por ejemplo eh, ¿Qué es, lo que, qué es lo que se necesita para desarrollar su negocio, eh, cuáles son los productos eh, favoritos, van a poder encontrar cuáles son sus premios. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Si usted se inscribe, inmediatamente usted va a tener acceso a su cuenta. Luego de eso, usted va a editar lo que es su página o su tienda virtual. Luego de eso, usted va a tomarse el tiempo de ver tres videos de a cinco minutos cada video. Responde las preguntas y ¿Qué cree? se ganó todos estos premios, pero estos premios van a llegar uno por mes eh, eh, después de su primer mes de activación. Así que mucho ojo con esa información. Toda persona que se inscriba tiene que ver esos tres videos, tiene que inscribirse en el programa de puntos premiados, tiene que al mismo tiempo activar su tienda virtual. ¿Para qué? Para que usted tenga un negocio exitoso, así que aquí todas las herramientas están en esa página, pero sobre todo el ingrediente principal lo tiene usted, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué más vamos a aprender acerca de esta revista? Pues aquí grandes noticias, todas eh, las que se inscriben y realizan su primera orden, mensualmente van a estar recibiendo esta revista, aquí ustedes reciben eh, eh, ofertas exclusivas para usted ok como por ejemplo compre tres productos por el precio de uno compre seis productos por el precio de uno y así sucesivamente pero claro esto va cambiando cada mes ¿Por qué necesita usted estar activa porque cada mes son nuevas ofertas son nuevas oportunidades son nuevos incentivos y sobre todo aquí si usted quiere ser una líder tanto en ventas como haciendo la carrera de liderazgo ¿Hay la necesidad de qué? De que usted aprenda cómo funciona. Mucho ojo con las ofertas. Traen fecha. Si ustedes se fijan en esta parte de acá, esto dice que está válido, única y exclusivamente el 9 y el 10 de abril. Por ejemplo, acá al final del mes dice esto está exclusivamente el 29 y 30 de abril. Esto significa que usted como empresaria debe estar al día con las ofertas, al día con las fechas, ¿para qué? para que sus eh, miembros de sus equipos vayan creciendo y vayan eh, eh, aprovechando todo al igual que usted así que qué les parece hay alguna pregunta algún comentario me gustaría saber porque como les digo la oportunidad está buenísima hoy día esta semana o como usted quiera tomarlo ¿Por qué? porque sencillamente está la oportunidad de 5 dólares de 25 dólares de 21 dólares de 35 y de 49.95. con así que nadie me ha preguntado cuál que trae la de 49.95 pero les voy a decir yo como empresaria cuando me escribí fue la primera que escogí por una sencilla razón trae lo que es la website gratis trae tres perfumes trae la revista eh, como les digo eh, semestral la revista mensual Trae mi revista Gold, me traía muestras. Ahora, ¿cuáles son los perfumes que se reciben eh, cuando uno agarra lo que es el kit de $49.95? Bueno, simple y sencillamente les trae la fragancia Bobby la fragancia Kiwi y la fragancia Caribe. Entonces ustedes eh, ya las conocen, ¿verdad? Si Hagamos números, $48, $32 y $45. Entonces acá hablando de negocio es lo primero que usted debe saber de dónde va a sacar más con una menor inversión. Entonces nosotros cuando agarramos el kit de $49.95 más el envío pagamos $59.95. Pero si vive en el estado de Texas paga el impuesto local que serían $3.75 dólares, 3 dólares adicionales. Debido pues que ahí sí se cobra lo que es el tax local, entonces el kit de, de 5 dólares es por fecha eh, limitada, actualmente tenemos sabido que es hasta el día 30, verdad, así que de aprovechar esta gran oportunidad de, eh, eh, de inscribir a todas nuestras amigas, no importa que quieran hacerlo para uso propio o si no lo quieren hacer para para negocio, pero recuerden, si se inscriben, tiene la gran oportunidad, ¿de que De probar los productos para que usted pueda recomendarlos o quien quita los pueda vender y ganar un 50%. Así que hablando de conveniencia, nosotros acá tenemos una gran oportunidad de que todas las personas que... Pues como les digo, quieran comenzar un negocio, lo vean desde el punto de vista ganancia. Ganancia es del momento que se inscribió porque recibió tres productos, dos productos o un producto, dependiendo lo que es el kit que agarró. Entonces acuérdense, normalmente tenemos tres kits, ya se los presenté, 35, 49 y 21. Pero también por tiempo limitado tenemos dos extras que son el kit de 5 dólares, ¿Verdad? El kit de 5 dólares no incluye la página web, así que eh, es bueno, pero si en caso lo quiere hacer para negocio, en ese caso les recomiendo el kit de 25, porque el de aquí de 25, pues sí les trae la página web y aparte de eso, les trae eh, ya el envío incluido. Así que eso sí se los puedo eh, recomendar, ¿verdad? Eh, porque necesitamos una página virtual. ¿Para qué? Para que las amigas que viven en otros estados puedan hacer sus compras y puedan... este pues ayudarla a usted en su negocio, ayudarla a crecer en su negocio. Así que, ¿qué les parece esta súper oferta? Realmente tenemos tanto de qué hablar, tanto de qué compartir. Son cinco las, eh, las categorías más importantes acá en esta, en esta empresa: lo que es la perfumería para adulto, para niño y para mascota, lo que es el maquillaje, cuidado personal, tenemos cuidado del cabello, ¿verdad? Y también tenemos lo que es el cosmético, no lo podemos dejar de lado. Así que como ustedes saben, cada una de estas categorías pueda que le beneficie a usted. Si usted ya vende de otra compañía este, donde vendan este, uh, perfumería o cuidado de la piel, bueno, elija lo que no tiene. Entonces en este caso se va a dar la gran oportunidad de comenzar y emprender algo que tal vez le va a gustar a usted. Imagínese, tal vez en esa otra compañía no tiene el 50%, y aquí tenemos el 50%, entonces usted ahí lo va combinando. Pero aquí lo importante es que se sienta a gusto haciéndolo, no tenga miedo a hacerlo, publíquelo eh, no, no, no, no, eh, no se limite, porque el que no, el que no anuncia lo que vende, eh, muy poco los resultados. Así que eso yo lo quiero recomendar mucho a ustedes, que cualquier decisión que tomen al momento de inscribirse, publiquenlo, eh, apréndanselo, compártanlo. Para que de esa manera los 60 días de los que habla el programa sean eh, completamente satisfactorios para ustedes y, y sientan que sí funciona porque de eso se trata, ¿verdad? Porque acuérdense, en, en los kits, eh, como por ejemplo, en el kit de 35, en el kit de 49.95 y en el kit de 21, viene lo que es el plan de compensación. Entonces, acá... Hablando de negocio, muchas personas que se inscriben y no lo saben, entonces eh, es bueno que, lo, que lean qué es lo que trae cada kit y hagan la diferencia. 5 o 10 dólares de diferencia pueden eh, hacer, como les digo, este, valga la redundancia, la diferencia en su negocio. Porque tal vez por 5 dólares más no adquiere esta extra información y usted se está perdiendo de todo un mundo de oportunidades. Y es cierto, lo vamos a encontrar digitalmente, pero muchas personas lamentablemente no son muy eh, fáciles de aprender lo que es la, la tecnología. Entonces, pero por eso está por escrito. Así que si lo puede tener por escrito no hay ningún problema. Y ¿saben qué? Tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden aprender todo lo que necesita, cómo hacer su orden, cómo rastrear su pedido. Eh, tenemos entrenamiento que hacemos, este tipo de charlas en vivo que hacemos. O sea, todo está ahí público para que sea utilizado y aprovechado. Así que, como les digo, no hay excusas para que ustedes no emprendan ese negocio tan exitoso como ustedes así lo quieren. Eh, aquí lo que falta es su visión, su compromiso y, sobre todo, que usted vea los resultados. Así que, chicas, esta semana. Tenemos mucho que hacer, estamos casi, casi, casi en el cierre y tenemos estas grandes oportunidades de inscribir personas. Eh, tenemos eh, grandes incentivos a los cuales las quiero invitar a que participen. Todos los jueves tenemos entrenamientos eh, con líderes, con líderes que están viendo sus resultados, líderes en crecimiento. Y pues, ¿por qué no? Si usted se anima a inscribirse. Va a formar parte de ese grupo de personas, las cuales van a guiarla, van a influenciar su, su, su negocio de tal manera, tal vez usted ya tiene el carisma eh, de comunicar con los demás, pero aquí va a aprender más eh, opciones, más destrezas para poder desarrollar un super negocio. Así que, como le digo, abra su página de negocio, haga sus publicaciones, eh, compártale a las amigas, porque cuando le digo comparta, no pregunten. O sea, hay personas que dicen, fíjate que quiero vender, pero no sé si hacerlo. Fíjate que estoy pensando en esto, pero no sé si me va a funcionar. Esas preguntas no se hacen porque casi nunca las van a apoyar. Entonces, lo primero que uno debe hacer es, fíjate que me inscribí y voy a hacer esto, esto y esto. Fíjate que comencé o, o, esto y esto y esto. Entonces, una cosa es comunicar para pedir permiso, cosa que no se hace, y otra cosa es comunicar sobre lo que se está haciendo. Así que si usted comunica lo que hace, va a ser apoyada por la familia, por las amigas, por los conocidos. Si usted comunica para pedir la opinión de otro, ese negocio está destinado al fracaso, porque aquí la primera que debe tener fe y convicción en lo que va a hacer es usted. Así que la invitación está ahí, trate la manera de motivar y motivarse para que este negocio rinda tanto como usted así lo quiere. Así que las espero. Este, hoy día tenemos reunión, 6 de la tarde, así que eh, todas las nuevas espero verlas ahí. Espero de que todas las que estén a punto de tomar esa decisión de inscribirse también formen parte de todos sus entrenamientos porque son bien necesarios para su crecimiento. Así que gracias por haberse conectado y les traeré más información eh, más constante para que usted también vaya aprendiendo paso a paso qué es lo que tenemos acá en CERMAT para usted. Bye.